Aden emocional con el tema de hoy. Buenas tardes a todos. Hola, Cristina, ¿tenés micrófono? Me parece que no. Sí, sí, sí, sí. te escucha tengo, bien tengo. Hola, Delia. Hola, Cari. Hola, Cari. <ríe> En los controles, sin micrófono. Vale, ah, sacamos el micrófono. ah Podemos decirle un montón de todo, cosas. Total no, puedo... sí. no, no, no va a contestar. No se puede defender. Está muy bueno. Ni arrumaquitos. No. <risa> bueno, el tema de hoy. Eh, hoy tuvimos un, un especial de... Conectado, no, de Adora, Dadora. Dadora. Sí. Eh, granito, granito a granito. granito hacemos no Sobre donar el pelo. Entonces, ya que hablaban del pelo, podríamos hablar del pelo. Y, y bueno, ese es el tema de hoy. Y yo sabía que Delia me iba a maltratar porque yo me pelo. Cuando, sí, yo la primera impresión me dio mucha risa porque yo digo, ¿qué vas a hablar si no tenés pelo? <risa> no, <Bueno>, pero... <risa> no, tener tiene. Pero cerrado. Sí, los brazos. Y bueno. <risa> pelo, bello. Bueno, el, el cabello refleja la alegría de... De vivir, ¿sabías? Como tengas el cabello, refleja la alegría de vivir. Eh, Está relacionado que tiene, tiene con la mucho, sangre. Tiene mucho que ver, ¿sí? ¿Sí? Su limpieza eh, es eh, el interés de estar eh, cuidada. ¿tá? O sea, si vos eh, te lo mantenés limpio, es como querer inconscientemente estar cuidada. sí Así que es bueno eso, el cabello que corresponde. Eh, sin brillo o, o fino, vos tenés el pelo fino, Muy, sí. ¿Sí? O, o que se rompe, eh, todo eso expresan distintas emociones. ¿Qué ¿Qué el, es el pelo cabello? graso, ¿qué es el cabello fino, el pelo fino? Bueno, ahora vamos a pero llegar. Al pelo yo, ¿Por qué no preguntás por vos? No, porque yo lo tengo <risa> finísimo. No, bueno, pero también tenemos, yo también tenía el pelo fino, estamos los tres de pelo fino acá. Este, y, verdad, pero tenía el pelo suelto y sí. largo, ¿tá? Que habla, habla el pelo largo, habla de la libertad, ¿sí? Si nos transportamos a, a, los mitos estos de Sansón, ¿sí? Sí, este, que cuando se lo cortaron perdió la fuerza, perdió la fuerza, porque está conectado con el espíritu y el alma. Y si seguís buscando, los romanos una forma de controlar a, a la gente, a la sociedad era cortándoles el pelo, impusieron el pelo corto. Después los indios usaban pelo largo, más largo tenían el pelo, más libertad y más eh, virilidad tenían, más... este Como poder. Como poder, fuerza. <risa> eh, y por eso está conectado con el espíritu y el alma. ¿Sí? Qué interesante. Qué lindo. Sí, sí, qué interesante. Me gustó. Bueno... Así que estaba bueno por la gente que dona su pelo, era muy muy fuerte, ¿no? ¿Vos, que, vos que hace un rato parte continuaste un poquito la historia de los indios? Claro, le cuando dije... le sacaban el pelo, el cuero cabelludo. El cuero cabelludo claro, era desalmarlo. Este, desalmarlo. Este, sacarles, o sea, no Me darle la atención. Claro, que no claro, ni siquiera realidad, vayan con sus ancestros decían. En realidad, eh, el pelo, digamos, no solamente el pelo que tenemos en la cabeza, ¿no? El vello en general, sí. es protección. También, pero también está conectado con algo nuestro, que tiene que ver con la fuerza, ¿sí? Eh, protección, también es fuerza. ¿Y qué tiene también los brujos? ¿Viste que... Usan hace... el pelo largo. No, no, los brujos utilizaban pelos para hacer brujerías. Ah, y es verdad. Ah, es verdad, sí. Claro. Un sí. Mechón del, hay péndulos. Del embrujado. Hay péndulos todavía cuando hacen eh, reiki o... ¿Cómo se llama de esto con péndulos, ahí no me sale cómo se llama. No sé bueno, cómo se llama. Utilizan, ¿no? ahí vienen unos huecos, con se dice con testigo y se ponen pelos o uñas, otra cosa, ¿no? Dentro del. De la péndulo? persona, sí, dentro del. Sí. sí. Este, pero eso también tiene que ver, para que no ser esotérico esta parte del programa, sí. sería eh, la intención que tenga en, en la parte de de un brujo o el que hace algún tipo de, de trabajo con, el, con péndulo. Este, y los brujos utilizaban el pelo para hacer más su y agregarle la intención. ¿sí? Eh, bueno, las personas que, que quedan calvas eh, todo el frente eh, son personas autoritarias. Ah, mira vos. Sí. O... Que quieren ser autoritarios, quieren ser. Eh, eh, dominar, ¿sí? Pero se pueden controlar. ¿Cómo se pueden controlar? No, no pueden controlar, o por lo menos la intención también la tienen. Puede ser que, que sean o no sean. No, pero yo tengo pero ¿Querés tocar? Pero al frente. Yo tengo pelo. Te lo veo. Entradas tengo. Te lo veo, te lo veo. <risas> bueno, les digo otra. Eh, los que tienen la pileta al fondo, ¿viste qué dicen? Ah, la, la, sí, la sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, esas personas que tienen la pileta al fondo son orgullosas. Ahora pregunto, sí. porque vos estás hablando de del de, de género humano, pero en este momento te estás refiriendo a lo que le pasa en general al género varón. No, no, no, ya vamos mujeres? a llegar. Da, da, de a poquito, de a ah. poquito. ¿por en, no? realidad, en realidad eh, a todos nos puede pasar lo mismo. Sí, porque obvio. La, hay mujeres que oh, tienen entradas. Pie, ¿no? Obvio, sí, sí. Lo que pasa es que las mujeres que nos dejamos crecer el pelo y por ahí lo tapamos, pero este nos pasa es, Esto lo mismo. es perfecto lo que preguntaste, porque en realidad tiene que ver con, eh, un, de alguna forma, lo que hablan en el patriarcado. ¿Entendés? Las la mujeres viene con una información genética o información de ser más sumisa entonces el hombre como más autoritario ¿no? sí, de hecho antiguamente la mujer usaba el pelo como le gustaba al hombre no cortárselo con trenzas con esos rodetes con trenzas bueno, que eran interminables las este... trenzas también tienen un significado pero vamos mm. vamos a, a ir paso a paso con el orgullo que te dije el que tiene la pileta al fondo ¿sí? este, que sería no poder eh, ser flexible eh, ante por ejemplo un resentir ¿sí? o no, no poder eh, flexibilizar una, una actitud ante un ser querido en realidad siempre la emoción para que cause una, un síntoma tiene que haber este una tiene que haber una incoherencia en el amor ¿sí? eh, hay personas que pierden el pelo por sectores, así como eh, yo creo que había notado. Sí, en, se hacen acá, como ¿sí? lunares en la cabeza. Así. Alepsia se llama. Alepsia. Exactamente. Alepsia está. Alepsia. Es una enfermedad en la piel, en realidad. Eh, son como placas redondas. ¿sí? sí, las atribuyen al estrés. Sí, pero el estrés está. Es muy general el estrés, ¿viste? Porque es ira. Y de pensamientos eh, estrictos, de querer ser reconocido. ¿Tá? Cuando quiero dominar una situación a, a que los demás me, me hagan caso, como un autoritarismo, está relacionado. ¿Se acuerdan que el quedarse totalmente pelados también tiene que ver con esto? ¿no? Pero las personas que tienen esta, estas, eh, este síntoma, eh, como, como la caída del pelo, que es una emoción que puede causarle a cualquiera, por momentos hay gente que dice, se me cae mucho el pelo, este, está relacionado también con la falta de rumbo emocional. Cuando yo no, eh, no tengo rumbo, no sé qué rumbo tomar o estoy en esa incertidumbre, mi pelo se debilita. Si nosotros nos transportamos al, al sentir emocional de que es perder la fuerza, no tengo fuerza para seguir, eh, tiene relación el, la caída del pelo porque no tiene fuerza mi espíritu ni mi alma porque no la encuentro intelectualmente, ¿no? Creo que no la tengo. Y ahí es donde se empieza a caer el pelo. Así que, bueno, son todas cositas chiquitas, ¿viste? vamos. Conocí a una señora que fue, bueno, por una situación emocional, ¿no? Que pasó en su familia, se quedó pelada de un día para el otro. Mm. Bueno, la, e, esos son impactos emocionales, ese, ese tipo de calvicie. Este, nosotros conocimos una, una cena que se sacó, sí. ¿te acordás? Este, son impactos emocionales muy fuertes de estrés, por ejemplo una pérdida, un accidente, un shock, un estado shock muy fuerte por la cual la persona eh, pierde su, su pelo espontáneamente. Que ¿no? después lo puede recuperar. Si puede salir del shock, si no es que no está evolucionado, ¿tá? este y bueno, bueno, ahí se, se explica. Sí. Este, también si no queda calva puede ser que se ponga el pelo blanco. ¿sí? También tres, el... un shock muy fuerte. He escuchado casos. Ella se le pasó en varias oportunidades. Sí. viste Después le volvió a crecer el pelo y después ya no la volví a ver, pero eh, fue muy traumático para ella el pelo para una mujer y porque es, es la es la, lo que hablábamos hoy con esta chica Paulina, Paulina este que la estética, ¿no? Cuando uno pierde pierde hasta el ánimo porque el no se ve bien. El pelo es pelo para una mujer no solamente tiene que ver con para la estética, mujer el sino también, que además tiene que ver con la sensualidad. Bueno, por eso hablé lo que significa el pelo largo. Uh -huh. eh, eh, en el hombre la, la virilidad pero la mujer también usaba el, el pelo con trenza y largo ¿sí? uh -huh. este bueno, el cabello gris eh, es un signo de eh, eh, ¿cómo se llama? de, años. de sabiduría, ah, claro. sabiduría pero también cuando nosotros te, nos, nos empieza a salir de jóvenes eh, algún mechoncito junto en donde te salga, por ejemplo, en la, en la frente, este, tiene que ver con un signo de, de querer ser reconocido en mi sabiduría. Es como una gran ansiedad a querer ser reconocido y, y, y no sentirme reconocido, ¿entendés? Querer esterilizar mi sabiduría y no poder. Y esa emoción contradictoria de, de pretender, ¿entendés? Por eso hablo del ego, que cuando nosotros nos transportamos a la necesidad de vivir de eh, creyendo que, que, que tenemos que, que vivir lo que nosotros eh, pretendemos, no de la forma que la vida nos da, este, vivimos en esa incoherencia de necesidad que, que provoca esta, eh, esta ansiedad que nos deja el pelo, quizás blanco en alguna situación eh, eh, fija de ser, o localizada. ¿Sí? ¿Mm? Y si es total, porque hay muchos jóvenes que tienen... Jóvenes, bueno, eso puede joder. ser un estrés. Chicas y varones, ¿no? Un gran estrés. Con blancos en cana. Sí, yo tengo el pelo blanco. Pero bueno, vos no, no sos un estrés, niño. Me decís. No sos un niño, me <risa> no, <no>. Perdón, ¿eh? <risa> bueno, espero que sea sabiduría, dice. Bueno, yo soné porque no tengo... Tengo una cámara de sabiduría cero. Yo creo que tenés que mirarte más, veo más. ¡Opa! <risa> ¡Cállate! Bueno, es como, es bien oriental eso de la sabiduría. Sí, pero en realidad de lo oriental o, o otras formas de, es de, también de los mitos, lo, lo que se va diciendo tiene que ver con algo eh, de, de. lógica. No, porque de los occidentales interior. decimos que somos viejos. Sí. Porque nos empezaron a hacer las canas, entonces las mujeres acuden a la, a la peluquería que les, cam les tapen. En cambio. Bueno, eso es estético. Eso claro. es estético, exactamente. Sí, la mujer. La mujer. Sí, en el hombre es este, madurez. Eh. Sí, bueno, hay varones también. Hay valores también que pasan por la peluquería. Sí, sí, también. Sí. También. No, pero bueno. los orientales no. Para los orientales es como. Sabiduría. Como orgullo, claro, claro es un orgullo. El, porque además son reconocidos como sabios. ¿O no? Sí. No es, el no, mayor. Son culturas distintas, sí. La caspa. ¿Qué es eso? Caspa se borrea sería lo mismo, ¿no? Sí, porque ¿Qué? es un conflicto interior relacionado con falta de reconocimiento paterno, sí, este o conmigo y mi poder social. O sea que sí, si, si en realidad siempre hablamos de cuando no tengo un reconocimiento paterno en mi infancia, después seguramente no voy a encontrar en mi trabajo un jefe que me reconozca. Entonces eh, la caspa es un conflicto de separación, es la piel, sí. Entonces cuando cuando tengo caspa eh, es como revivir un conflicto de, de no reconocimiento paterno, quizás en la adultez también, sí, o en la infancia directamente con papá, sí. Bien. <risa> No, quiero que, que no, dale, dale. sigas avanzando. Te... No, no, porque yo, se, me, se me ocurre, mi pareja mi sí. hijo tiene caspa. caspa. ¿Tiene caspa? Caspa, bueno, sí, controlada, conflicto. ¿no? Porque yo siempre digo, yo digo, el control de la caspa, el control del estornudo, el control que lleva, ¿no? ¿A dónde modifica? Es un conflicto, claro, pero en el caso de él, por ejemplo... Se separó que... del papá porque falleció. Sí. Entonces hay un conflicto de separación. Está bien, y entonces... y en realidad, quizás eh, lo tenga muy presente. Sí. Y, y esto de tenerlo presente quizás es la búsqueda del, de la necesidad del reconocimiento que no tuvo o no tiene. No tuvo porque eh, desde el momento que falleció, ¿no? Antes tuvo, pero quizás este, es lo que necesitaba. Entonces, ese conflicto de separación. ¿Y lo que necesitaba? ¿Cómo? Y lo que necesitaba en ese momento, quizás. De que un claro. Y hoy se lo despierta, no sé, quizás este está haciendo cosas que le gustaría mostrarle a él. Ah, sí, sí eso seguro. ¿Sí? Entonces se siente separado. Es emocional. Mm. ¿Sí? sí. Se identifica. Bueno. Eh, Quiero contar algo. No, no querés que te pregunte, ¿tú? porque vos estás hablando del pelo y vuelvo a insistir en lo mismo estás hablando del pelo de la cabeza bueno yo hablo si esta vez del pelo de la cabeza vos querés hablar no, no, vello del, del vello púbico, del vello de la axila sí. del, bueno, del eso vello eso es del cuerpo es... e inclusive del vello que tenemos en, en nuestros órganos internos no, pero digamos, estamos hablando de la, hoy de la cabeza Ah, perdón. Porque los otros son, son bellos o pelos, de, de protección también, sí. pero con otro sentido ahí biológico. Iba. Exactamente, sí. ahí va. El sentido biológico de la cabeza este, no, es lo que estamos hablando. Yo, yo quiero hacer una pregunta, ¿no? Nosotros eh, acá en ADN, nosotros siempre buscamos eh, que la manera de cómo vamos a sanar, ¿no? Sí. Y que siempre terminamos en esto que tenemos que sanar nuestras percepciones, ¿no? Pero que necesitamos como el diagnóstico, ¿no? Para poder buscar el conflicto. Sí. En el caso del cabello, que el cabello muchas veces por ahí se, se quedan pelados, puede ser por una situación de quimioterapia o una situación emocional. Fíjate que en eso hay algo externo también, ¿está? O sea, vamos a hablar de lo que es totalmente Emocional. emocional. Porque en una quimioterapia actúan otras otras cosas. O sea, que no entraría dentro de... Tipo, que hay que buscar, claro, Ahí igual me estás respondiendo porque no entraría eh, buscar el conflicto en esto, sino hay que buscar en el origen que de sería la de la enfermedad. El origen de la del, enfermedad, sí, de la, claro, claro. Está bien. Sí. Para que le hagan quimioterapia. Claro. Sería. Bueno, cabello seco quebrado. A ¿Tar? ver... Reconocimiento, esa es la búsqueda. La búsqueda. Anhelar de... la cabeza del clan, eso sería el, el padre de vuelta. Seco o quebrado, dije, ¿no? Sí. Eh, es una eh, desvalorización ante el padre o el jefe del clan. Digo el jefe del clan porque a veces eh, pueden ser, por ejemplo, mi madre fue criada por su abuela y que era como, como fue todo, padre, madre. Como, como jefe tenés. del clan. Pues claro. Uh -huh. eh, entonces, uh -huh. este, en este caso, cuando el pelo se quebraja, ¿sí? o se seca, tiene que ver con ese anhelo, eh, que puede ser por celos o, o falta de, de reconocimiento. ¿no? Y siente una gran desvalorización, y el pelo reacciona a las emociones. Así que eso también es... Una pequeña información, como la grasa, el pelo graso, ¿sí? Eh, siento que alguien está robando mi fuerza, alguien me la está sacando, me quiere sacar mi energía. Eso sería el pelo graso. Yo tenía el pelo muy graso muchas, muchas veces, tendría, cuando era chico. ¿Mm? O sea que tendría que transportarme a ver qué, qué era lo que sentía en ese momento. Para, para ¿Cuánto de chico? No, 18, 20 años ah. igual, no, no puedo acordar porque son son momentáneas estas reacciones, como la caspa, ¿entendés? Este, quizás con el tiempo esto desaparece, no es que es algo que no se pueda tratar, ¿entendés? Decime. No, no, no, yo en realidad eh, yo digo, no ¿cuántas cosas tenemos para poder aprender y para poder observar? ¿no es cierto de nosotros mismos y poder encontrarnos y poder <risa> darnos cuenta de un montón de cosas que quizás eh, lo tenemos a la vista y no, no las vemos ¿no? Sí. esto del pelo eh, mmm, sí. esto del pelo eh, lo que hablábamos el otro día de los estornudos cuántas cosas hay para, para mirar y empezar a t y tomar conciencia ¿no es cierto? Bueno, todo lo... tiene un sentido biológico, porque, por ejemplo, el, el, la grasa en el pelo eh, sería proteger eh, de, de la fuerza vital que tenga yo, protegerme de la fuerza, y en realidad, ¿por qué digo yo? ¿Por qué de la fuerza vital? Cuando leía esto tiene que ver con... Eh, si dicen, si te tiran de la fuerza te sería tirarte el pelo arrancarte el pelo quién me arranca el pelo sería entender claro, si perder la mira, fuerza resgalte. cuando me cae se me cae el pelo a mí me saca el inconsciente el ego Entendés, siente que le están sacando y la grasa protege encima patina bueno, ah, bueno ver, claro ¿sí? Entonces, claro dentro de los católicos hay el aceite cuando es la comunión sí. o la confirmación es el aceite de los cacu bueno no me acuerdo bien cómo es el Ajá. apellido el nombre que le pusieron y la función es justamente esa que es ese los guerreros se untaban con ese aceite para que patine para claro, que, bueno. porque ahí en ese momento era cuerpo a cuerpo la lucha y entonces se agarraban y se patinaban entonces era una protección la sarna la sarna en el cabello. Y sí, en, puede en la piel. Pero lo que pasa es que también se da en el cuero cabelludo. Mm. Y um, se da en el pelo, en las uñas, en la, en la piel. Son hongos. Sí. Pero es que da, el pelo es piel. Sí, pero se da muchas veces en el cuero cabelludo. Y cuando se da en la cabeza, pues estamos hablando de la cabeza. Claro, pero no, no. Pero el. el sí. Vos dijiste. Bueno. En, el pelo es piel. Lo mismo que las uñas. Es piel, es epidermis. Sí. Digamos desde lo. El pelo no es piel. El el pelo está. El, el pelo está, pero es piel. Es como la uña. Son... Es como la uña. Está, es piel. Pero no, son, es Epidermis. No bueno, voy a, vamos a estudiar para la posición, sí, te vamos sí, a contestar. Sí. A pero, ah, pero estamos hablando de. cuando Justamente vos hablaste del pelo graso. Es un proceso que se da mucho en la edad del adolescente, ¿no? Sí. Donde hay una claro. revolución hormonal, donde hay buena provoca. Sí, hay, provoca. hay, recuerdo también, sí. cada claro, se provoca todo esto. Eh, por cuestiones de bueno que uno ha tenido hijos adolescentes y demás, uno consulta al dermatólogo y el dermatólogo es el que te desasna. Yo cuando me lo dijo por primera vez, porque después me pasó a mí de haber tenido una erupción y haber tenido que ir a la, a la consulta y que me dijera, me diera un aminoácido, por ejemplo, sí. esto me, me dijo te va a mejorar no solamente el tema de, de la erupción, que no es el tema que estamos hablando hoy pero también te va a mejorar el pelo y las uñas porque aunque vos no creas el pelo y las uñas es epidermis es piel bueno vamos a vamos a reverlo acá, con dale para la próxima bueno lo que quiero decir es que las personas que tienen sarna tienen una poca confianza en sí mismo sí siento música Ahí está. Este, siento a que siente la persona que tiene poca confianza en sí mismo. Se siente totalmente atacada, destruida, en molesta. Es más feo se siente. Y eso a muchas personas... Yo conocí a alguien muy querido mío. En un proceso, en parte, en su vida, se sintió así. Mi padre, después de haberse fundido económicamente y no tener rumbo en su vida... Este, él tenía sarnilla, sarnilla, decía sarnilla. Porque a los seres humanos es sarnilla, ¿no? Sí. Sarna no es más para los animales. Pero es una sarna igual. No, sí, es sí, sí, es lo mismo. Pero Ese bueno, sin sarnilla va a ser mal y mal bienito, creo. Este, y él se sentía mal, sin rumbo, molesto, porque en realidad se sentía atacado. Por, ¿no? bueno, fíjate vos Le que decían, las sarnillas, ¿sabes dónde se da mucho? En las cárceles. Claro. Y bueno, mira. Está bueno. Sí, por lo que me acabas de decir, hice la relación porque sé que se da mucho a las cárceles. este Bueno, hasta acá llegamos con lo que son los síntomas relacionados con el pelo. bueno yo te quiero hacer sí. una pregunta, porque eh, de repente, bueno, uno se queda pelado, o el pelo es débil. O sea, ¿Qué pasa con esas personas que de repente toman por voluntad propia pelarse? Bueno yo no sé cuál es, porque yo tomé esta decisión que le había en realidad había decidido en pero cuando te tenía pelado no pero igual yo en ese momento no, no, porque no pero podía pero haber personas seguido. que no, no son calvas y sin embargo se por eso digo cuál es eh, la Fíjate, situación emocional voy a de ellos hablo ¿no? de mi propia experiencia como uh -huh. digo siempre digo eh, a mí me gustaba eh, yo quería estar pelado tipo eh, cuando veía la serie de Kung Fu era chico ¿Sí? este pequeño Santamonte Quería pelarme así, sabía que era ridículo para esa época, así que yo de alguna forma fui bastante o ridículo o rebelde. Pero mi padre era muy autoritario y no soportaba que el pelo me llegara a la camisa, eh, o sea, el cuello de la camisa, o sea que era muy molesto todos los días y te tocaba el pelo ahí siempre cuando venía, decía cualquier cosa que decías, tenías el pelo largo mal. Bueno, así que eh, en rebeldía a él eh, me dejé el pelo largo, pero muy largo, ¿no? hasta, la hasta la cintura, este, hasta, hace un, hasta el 2003 creo que lo tuve así. Este, en rebeldía a él, pero si hablamos y si entendemos lo que es la libertad, ¿sí? de, o sea, yo lo que quería era la libertad de poder elegir lo que yo quería, y esa fue mi, mi forma de ser. Así que me rebelé ante él y tuve el pelo largo, este, a pesar de que él no quería, y fui rechazado por él también porque... Le, le daba vergüenza en ese pelo. Eh, en esa época era un hippie, ¿no claro. este Y para él no era algo bueno. este Así que bueno, eh, y la decisión de cortármelo ahora fue por comodidad. La verdad que, que no, no me sentía cómodo tener que pelear, peinarme todos los días, ¿viste? Desenredar el pelo, este hacerme una trenza. O sea que desde que, cuando te cortaste ese pelo largo que tenías, sí. ¿Te fuiste al otro extremo? Me fui al otro extremo, sí, sí. Fue chocante, igual. Sí. ¿Ahí te volviste autoritario? No, eso Ay. no tiene nada que ver con el autoritarismo. Ella es peleadora, siempre. Bueno, la idea era hoy contarles un poquito de lo que era... El, el cabello. Pero, ahora decime, ¿qué significa raya al medio, raya al costado? Ah, es verdad. Bueno, Me pero esto, esto no, no tiene que ver... ¿No emocional? Sí, algo de tener con las emociones, pero esto no lo saqué de algo que, que no lo puedo garantizar, ¿viste? Porque decía, eh, la raya al medio, el alineamiento de los pensamientos, ¿sí? La trenza es unidad del pensamiento con el corazón. Jamás me hago una trenza, sí. así que estoy en el horno. Cabello suelto, acá, de Yo. Delia. Seguridad. Vos? Seguridad que quiero, seguramente. No, no sé, seguridad. <risa> seguridad que busco por ahí. Seguridad, toda despeinada ella. <risa> Cabellos recogidos, convicción. ¿Sí? Bueno, no les traje más. Había un montón, pero me parecieron esas. Este, así que bueno, eh, espero que les haya gustado. sí. Mm. De, muy lindo. Un ah, temita sí. sencillo, pero Relajado, bueno. además. ¿Eh? Lindo, lindo, relajado. Bueno, pero es importante porque en realidad reconocer eh, lo que me sucede. Yo, más que nada, digo a las personas que se le cae el pelo que es algo muy habitual, que de repente hay, hay en épocas que se le cae el pelo y, y reconozcan que. Que no están teniendo rumbo, no se están reconociendo como para tener un rumbo. No, o sea, no es que, que se están debilitando. Cae, no es que se te cae el pelo porque estamos en la época de la berenjena, por no, ejemplo. No, no. ¿No? Es no, sí, sí, es verdad, es verdad. No es no, igual vos decís algo sencillo, pero para las mujeres el pelo no es algo sencillo. No, no, es no. todo un tema. Este, el corté, pelo se tiene, sí. se tiene que caer, obviamente, y van saliendo también, pero cuando se cae por demás, mm. este, es que estoy debilitando mi rumbo, no, no tengo un sentido en mi vida. No, Entonces y aparte, se debilita mi espíritu. Esto, eso es una nueva, una, otra forma más de, de, de mostrarnos, ¿no es cierto? Eh, todo lo que tenemos para observar y, y conocernos. Sí, cambiar el observador. Y empezar a vivir de otra manera, eh, reconociendo cada, cada sentir pequeñas nuestro cosas, ¿no? ¿no? porque sutiles. Tan, son son tan sutiles que nos pueden dar y nos van mostrando un camino que, que, que nada es muy maravilloso y sorprendente. sí, es así. Bueno, nos despedimos de Aden Emocional, con vamos hoy va a venir a tocar para hacer el cierre Héctor Guido